Dos jóvenes murieron la madrugada del pasado domingo al chocar la motocicleta en la que se desplazaban con un caballo. Este hecho ocurrió en los caños del distrito municipal las Taranas, carretera Nagua-San Francisco de Macorís. Los fallecidos fueron identificados como Ramón Sánchez Rosa Ramoncito, de 19 años, y Vladimir Reynoso Mencía, de 18 años, ambos residentes en el bombillo del municipio de Villarriba. Porque eso a mano es este accidente, está pasando mucho accidente para país. Demasiado accidente está pasando en este asunto. Entonces hay que buscarlo medio a esto. Se asistaban como que venían de la bomba. No se sabe si venían bebiendo o no. Y esos caballos venían a los curos. Yo nada no más hoy cuando sonó el puntum. Me levanté, porque yo pensaba que era un tocó que se había allí. Lo vengo era que había matado a ese muchacho allí en ese caballo. El otro estaba allí en ese hoyo y lo sacamos. Pronto, murió CNN esta mañana. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.